Hey Hey Kaisola amigo, no ya no estoy en la funda, lo siento mucho Suyo loco, hijo de que lo siento No pues no lo siento mucho la gente Pero no ya no estoy en la funda amigo No, pero soy un médico Será que los médicos de Bates del FinCinco pueden servir para algo, gracias Cometí un grave error. ¿Cuando no, imbécil? ¿Qué pasa, zorra? Vámonos en el helicóptero. Bueno, vámonos. ¿Quién lo pide? Oh, no, papi, aquí lo no hay gratis. Solo es hacer un par de atentados y listo. Amigo, eh, este juego es más que todo táctico de hacer misiones de matanzas y no sé qué. Yo nunca, la Cállese, no, nada, Yo nunca lo había jugado. Cállese que estoy hablando. Yo nunca lo había jugado. Así que si soy un poco manco, me disculpas. ¿Cuánto es el costo monetario de dicho videojuego? Estaba ¿Cómo? en 36, pero... En, en época de... Si, sí, ya está 199 mil. <risa> Jole. Carajo, esto va a ser divertido. Bueno, ya no lo quiero. Hey, ¿qué tal, Luis? No me seguías. Ok, ya te tengo en cuenta. <risa> <risa> es que se me escajó una vez. Ay, sí. sí. sí. Se me figuró en el botón de. De un follow, sí. De un follow, sí. No, papi, esa es buena. Ey, hey. ¿Qué es el juego? Caña, si me suscribo, te haces un papure. Obvio, papi. ¿Qué es el juego? En un rato entro directo para ver si puedo señal, suscribir. Excelente amigo mío. Papure? De una. Tienes que hacerlo, tienes que poner la cámara. Me lo jalo si desea. La juega ahí, colega. ¿Cómo se llama ese juego? Correr con Whitlands. Se llama GTA. ¿Y ah. dónde se compra? ¿En, este en Ubisoft, en. En, en... en, el en este pues En Steam. En Steam está barato, weón. A ver. No, hay fue que lo vi a 199000, ¿no? Estaba, dije. Ah, ok. Uy, qué pena, discúlpeme, ¿no? don Clancy Reyes. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Papi aquí somos táctico. Soy táctico. Están con las dos cercanos. Se... Sí. Si Quiero matenlo Ahí en la juega tú seis. ¿sí? ¿De otro malo liquidado? Limpio donde el... venía. Al lado de la costa. ¿Será que el médico que está a un metro de mí me cura? Vaya. Te curo. No es idiota, no, no. Oye, ¿qué, qué misión es esta? Me dicen aquí. Compa, la verdad es que no sé porque yo nunca había jugado esto. No, no es ninguna misión, estamos primero recogiendo mejoras de armas. Ah, ok. Hay otro enemigo justo ahí. Le vi. Soy totalmente nuevo, así que me disculpan si no mato a ninguno. No, no le disculpen. Debe ir preparado para matar a alguien. Para que ese directo sea interesante. Híjole, me imagino. ¿Sabes? ¿Se está matando el bunker de acá al fondo? ¿Lo tengo en visual lo bajo? Sí. Muy tarde. Acá. Ay, ups. Muy lento. Ya, tú seis. Arias, ahí por donde están los containers hay uno. puede matarlo? Parte izquierda. No, y es imbécil, si sí sabe de eso. O voy y le enseño. Ayuda. Bueno. Cañas, yo muteado. Usted es imbécil, usted está disparando sin silenciador. Yo no Para tengo eso. Tú que andas hablando muteado. Uh. yo dije perna en la conversación Uy, oh. <risa> <risa> Cañas, de cañas, equipo silencio apunte y el f pensar en todo el mundo apunte y el eso ah así es eh, que no me enseñan O bien cuidado el tutorial ¿no? Sí, yo nunca hice eso nosotros fuimos el tutorial sí. Uy, madre. Ey, ¿eh? está como Viendo que. Uy, zona. Suban y yo me los espero aquí bajito. Ay, qué nena, listo, ya subo. Ay. ¿Les llegó? ¿Les llegó los puntos? Sí, mija. Ay, a ver. está carísimo, ¿sabes? Tengo uno en un balcón. Por aquí veo un grupo pequeño. ¿Está solo? Mátelo, si ¿sí? no, no. Primero mire si de pronto hay otro enemigo haciendo ronda de vigilancia. Eh, pues... Creo que no. será aparecer lo de área. ¿No le lo aparecen los circulitos rojos? Sí. Esos son los enemigos. ¿Me lo bajo? Pues no se sé. pues ve. primero re dice que no haya enemigos por ahí. Ay, qué bueno, ya lo dejo, pues chao. Veo un quinto enemigo. Prova, tiene uno por la carretera. Sí, ahí ¿Qué lo tengo más? en visual. Si quiere matar, eso. Okay. Excelente. Sí, bueno. Uy, marica eh, cañas, en ese garaje hay uno. Por hay paneles de luz. Buena, la carretera veo dos. Y son la juega que de la izquierda en un balcón hay una el lado izquierdo en un balcón. Si sí. no, no lo veo. Bueno, de hecho hay dos. Pero en todo el balcón. Sí, en todo el balcón. No, sin visual. Listo, ya subo y me lo va Todo tengo que hacerlo yo entonces qué? Los voy a marcar. Los voy a marcar por el drone. No, no podemos utilizar drones. No, se no, va para ustedes. Acuérdense que a mí no me aparece nada de todo esto. Uy, el del balcón se bajó. Por este lado no se puede entrar. Toca coger la carretera principal y ir por la armería, por donde casi prácticamente entramos. Va bajando uno cano. Objetivo número 10. Ahí. Ese no lo vaya a matar el que está bajando. Ok. Porque en la armería hay uno. y está saliendo, hay dos. Ahora. Arias, Al frente eso hay dos. Pequeño. Muy bien, es? algo. ¿alguien están viendo? Ah, creo que acá ya, no sé No, ya me moví Vale se mal está alertado, solamente no alertado Jesus. Está ahí como Mar que vio algo Marca número uno, traten de eliminar a ese que es el que está alertado Espérate, espérate ¿Lo vas a hacer? Sí, pero me está viendo otro Acá no tiene dos ahí. Ah, está muy abajo, güey bueno. Me bajo el que. No, ya no. Puch. Hey, amigo, dale, cuídate, descansa, que te vaya muy bien. Acá hay un. cosa de arma. Tienes uno encima de acá, no? Están todo el balcón. Es no sé que si me van a descubrir, weón. Bueno. Cierto. Pero allá atrás. ¿Qué ¿Es pasa esa acá, weón, que no la encuentro. ¿Por dónde estoy yo? ¿La de armas? ¿Por dónde estoy yo? No, esta es la de comida. Ah, ya hay dos en el balcón. ¿Y que los rebeldes vengan a buscar los suministros? Dale, mi ya se acercando. O estaba jugando por el con el dron. Va bajando. a matarlos de la torre Uy, lo pillaron rojo no ahí lo tiene ahí lo tiene excelente a quién lo vieron a nadie que yo sepa no entonces porque estamos en persecución Suena por allá por donde está la caja de armas, acá por donde estamos nosotros suena, ¿no? Pienso sí, ¿Es que hay alguien que no? está arriba. Va a subir. Aquí hay una medalla del cártel. Algún sicario la va a extrañar. Uff, marico. Si me matas a uno, rey, bueno, menos mal era el último. ¿Último? Si, Sí, ya pueden ah, recoger bien. todo. Ya todo está limpio. No, buenísimo! ya ha recogido esto, cañas? El coso de armas. Recoja todo lo que lo, lo que usted no vea. Una cosa, bueno, usted. Eh, digo, entre multijugador, o sea, en cooperativo, se pueden recoger las cosas, como unas cajitas verdes. Individual, se cogen lo que son documentos, estas cajas de armas, o sea, todo lo que aparezca en azul, ¿vale? Marica, apareció un man de la nada. LOL, mátelo. Uy, me detectó. Perdón, Perdón, eh, ¿qué dice? Respondió ahí, güey, en el marica. Sí. Está bien. Cayó, cano cayo. no cayó. No, me va a bater. Ah, no. eso cayó el idiota. <ríe> Marica responde a mi espalda. <ríe> Tengo que salvarle y yo la vida, qué pena. ¿Cuál? Oye, Sini. Sí, Tienes o qué? Te has recogido todo? Yo ¿Ah? ¿Sí, sí, sí, Ah, falta pues acá. No, yo no, yo no. Un segundo. Vale, lo que te falta y te esperamos acá en el helicóptero, ¿no? Tienes sí, que esperar Qué rata Va a recargar. Es mucha Esperanza dirán mm. A ver espérate. O podemos ir acá por derecha A donde está la misión secundaria Arma y subimos a la mansión Y eso ¿A cuál? A la misión principal, Vamos acá donde está la torre de control Vamos después a la caja de accesorios, la medalla de bonificación y misión principal, la, la mansión Patuja. Ah, bueno, acá, en esta, sí. ¿cierto? Sí. sí, vamos así en, en esa L. Compa, la verdad no sé en qué estamos porque yo nunca había jugado a esto. Ah, estamos en Bolivia. Ah, que estamos en Bolivia, dice. Pues decir sí, ni caigan TS. que están en la playa? Allí está presta atención a la historia. No, es que me un poquitito Ah, bueno. que la dificultad dice. Pues son la dificultad es individual. Cada uno modifica su dificultad. Morica, qué huevón. Yo por ejemplo, yo la estoy jugando en realista que no veo nada de lo que ustedes marcan. Recibo un impacto más de daño. Con tres, cuatro tiros me, me, me abaten. Uy, shhh. Poder ser... Toca ganar, que no nos dejaron ni acercarnos. Hay mucha gente rezando en las tumbas. Son tumbas recientes. Liquidado. Uy, qué pepas. Desplegando dron. Ah, nadamos. Sí. Ay, oh, no se me mojan las cosas. ¡De marica. Crack. Una no, no tropeza muy lista. Por aquí un sistema antiaéreo. Ah, esa es el antiaéreo, lo que nos estaba viendo, parse. Ah. Okay, en la crack. torre, abajo oh, de la torre hay un man, cuidado. Izquierda o derecha. Derecha tuya. Derecha, copy. No lo no, veo, no, marica. Uy, ojo con el helicóptero. Eh, cañas. Cuando usted en helicóptero, busca las matas y se acuesta. ¿Cómo me acuesto? Ah, con las. Una imbécil, un bien. Ay, cállese. Ya pasó. Eh, no, pero que eso son ritmos putas. ya como le explico que me vieron? Ah, entiendo No, <risa> no me tiran, no Lol. Te digo yo, no falta el imbécil <risa> Parece, lo va a reportar su canal, wey Si <risa> sí, no, no. Por lengua por, X eh? y tal, odio Por acá no lo vemos, acá no está ese men Uy, se devolvió ese compa Parece... ¿Estoy escuchando otro No, no, soy yo Ah, a él no me te, me te digo yo acercando. No, falta el imbécil, ¿viste? No, ¿por qué? No, caramelo, caramelo Buen piloto No, como los que usted entrena <ríe> Qué necesidad Rafa, por ahí detrás de esa casa hay uno Creo que está dentro de la casa que usted tiene a su izquierda Vale Aquí tengo La rojita en bueno, ese bunkercito Ojo. Espera que no he usado la FAICE, vengo, quiero usarla. estoy viendo un arma fija. Objetivo eliminado. ¿Cómo les explico que ya maté a dos? Uy, ya hizo algo Uy, muy bueno. <ríe> Uy, no, no. Se ha tenido que tío. <risa> bueno, y si me acerco a esto, no me mata. No, eso no tiene no, no, nada. No. Además es de misiles. Si tuviera un cañón de 20 milímetros, pues para coja cojas las bases Uy, lo que me mide. ¿Qué? Uy, ay, ay, sacas con el helicóptero. Bueno, esta torre, ¿se acuerda que tenemos como un minuto? Pizas, recogamos lo que hay por acá, matemos a los que faltan por acá. Bueno, bueno voy a traer el helicóptero. A vale, ver, acá lo esperamos. Ah, pero espérate que toca destruir esto. Adelante. Si no, no me dejas acercarme. No, si, sí, tiene razón. Bueno. En noticias locales, un vehículo de la construcción atropelló a unos manifestantes aymaras en agua verde. Hay 25 muertos y decenas de heridos. Desde abril, los aymaras han realizado. Ay, bueno. venga. Oye, un segundito, le estoy subiendo un poquito al juego. Dale. Primero es con una buena posición para la cual también podemos subir. Si no, nos quedamos ahí mirando donde podemos ir. Oye idiota, que baje. No, espere, espere. ¿Es que se me hace para mirar si nos podemos ir acá? No, weón. Bueno. Ahí, ahí. no montate si quieres.